¡Qué bien! Ya estamos en directo. Vamos a, la bueno, vamos a dar unos segundos que se estabilice, que, que vaya entrando la gente. Sí, que hoy tenemos vivo para hablar de, de almas gemelas. Así que esperamos un poquito que se vayan uniendo todos. Y, y nada, con muchas ganitas. De, de hacer este este directo ahí ya que vayan entrando estaba mientras van entrando iba a mandar una invitación y aprovecho para matarla y bueno a ver si que se vayan hundiendo y me confirmen que se oye, que se ve. Bueno, pues ahí a ver si, si se escucha, si se ve bien, por lo menos que se, <ríe> que se escuche. Y, y así ya en breve invitamos a... ¡Hola oh, Leo! Invitamos a... ya Marinette, que nos hable de ese tema tan, tan bonito de las, de las almas gemelas conectando almas para su misión planetaria así que una labor muy muy importante que sé que despeja muchas dudas <ríe> y... y bueno, vamos a dar ahí unos segunditos oye bien, gracias <ríe> bien, me alegro, me alegro es muy importante que se escuche, que se escuche bien <ríe> bueno, pues ahí Esperamos ahí un poquito entonces. Y pues nada, con mucha ilusión. Ah, ya tenemos a Marine por aquí. Entonces vamos a, a ver a invitarla. En Por lo menos para ir comprobando que también la vemos y que se oye. Ay, parece que ya va. ¡Hola! hola, hola <ríe> ¡Ay, qué alegría! ¿Cómo estás? Qué lindo. Sí, ¡Qué lindo! ¡Qué lindo, qué lindo! qué lindo bien? ¿Se te ve bien? Bueno, acertamos con la hora entonces. <ríe> ¡Qué maravilla! Sí, sí, sí, bueno, ¿Qué tal? Que... Un poco de tiempo para que vayan entrando, que ya sabemos cómo son los vivos, sí. <ríe> entre que van llegando los avisos y todo, eh, pero bueno, así. Sí. Que... Confirmar que nos oyen a las dos, que nos ven, ahí nos están mandando saluditos, qué alegría. Así que soy muy ilusionada, me hace un montón de ilusión así tejer este puente con, con Argentina, con Mariné, compañera de, de camino. Y bueno, de hablar de este tema tan, tan bonito, tan bonito, que bueno, que, que sé que es algo que, que siempre están preguntando, ¿no? Por, las almas gemelas, las parejas afines, las almas gemelas, bueno, todo esto que a veces hay un poquito de, de, de confusión, ¿verdad? Entonces dijimos, bueno, pues sí. nada, ya que tenía ganas de, de hacer algo contigo, cuando vi que ibas a hacer el, el curso, eh, bueno, íbamos mandando saluditos, <risa> algo no se me escapa alguno, pero bueno, <risa> esperemos que no, porque al principio es como nos llegan todos y va todo como muy rápido... Y yo estoy, bueno, yo soy más, de, soy más de Zoom, utilizo menos el Instagram, lo reconozco, pero sí que es verdad que es muy cómodo. Y bueno, cada vez la gente que está en este mundo, pues también anda más por estos lares, así que tenemos que estar, ¿verdad? No estamos la, la gente con el mismo interés. Así que... Tal cual. Es maravilloso. Bueno, es es como que el Instagram... Sí. El Instagram une, es como que es la nueva televisión, sí, me he dado cuenta yo. Con la serie de Diosas, que ahora vas a estar con nosotras la semana que viene hablando de Lilith eh, Me he dado cuenta que las personas eh, no, no, no se están conectando a la tele, sino a lo que hay en el Instagram Entonces les gusta, <ríe> como que reemplazaron la televisión Sí, bueno, una buena estrategia, sí, porque sí. este año con todo lo que estamos viendo a veces es mejor apagar la tele Así que <ríe> aquí estamos Claro, claro y, y uno va brindando todos estos temas que, que nos súper interesan, eh, yo he aprendido un montón por Instagram, la verdad, y uno va tejiendo redes, redes de, eh, de, de hermandad, de, de amor, conexión, así que la verdad que re contenta de estar contigo. Estábamos las dos re ilusionadas. Sí, pequeña, con maripositas en el estómago. <risa> Espero que los que nos sí, sí, ahora y después que también sientan esa, esa ilusión cuando se transmite y se trabaja desde, desde ese cariño, desde ese corazón, se siente, ¿no? Incluso pues, a través de las pantallas, ¿no? Entonces eso nos acerca, nos acerca aún más a todos, ¿no? Y que podamos hacer... Eh, bueno, pues tejer, como tú dices, ¿no? Porque es el momento de estrechar lazos, de unirnos, de colaborar, sí. gente de diferentes lugares, así que bueno, es, es, es maravilloso, la verdad que sí. Y luego, pues eso, el consumir también un poquito la carta, ¿no? La gente que vaya en aquellos eh, canales que se sienta afín, que le gusta, y bueno, pues si un día no puede estar en directo por el horario, por lo bueno es que lo puedan ver después también, entonces... Es maravilloso, sí. la verdad que... Dejamos un saludo a todos los que nos van a ver después sí. y a toda la comunidad hermosa, que ahí estoy viendo algunos nombres que los queremos mucho. Sí. <ríe> ya vamos a, a cruzar puentes, o se va la comunidad para allá o se vienen todos para Capilla sí. del Monte. <ríe> yo tengo un llamado ahí, ¿eh? no sé cuándo lo lograré hacer, pero sí. Mira, yo te conocí cuando viniste a Voces Unidas a hablar de, de Erks ya pasó pasó un tiempo y, y bueno mira como es la vida luego las cosas eh, pues nos juntaron la comunidad de Ana de House of Alchemy, que ahí estamos bueno pues apoyándonos entre todos y con, con mucha ilusión de poder compartir con gente afín y bueno luego van pasando cosas muy bonitas no porque bueno pues estamos todos en el mismo camino cada uno con, con su paleta con su color así que agradecemos a, a las compañeras que están y compañeros <ríe> que estén, que estén... Sí, ahí así es sí sí la verdad que eh, se transita mejor estando en estando en comunidad eh, y además como tejiendo más redes no más redes de amor a mí me pasó que al estar en, en muchos canales difundiendo de ars y, y con esto de las almas gemelas, usualmente Qué lindo saber que, que para muchas personas que, que conocí de España, uno tiene para derivar, bueno, anda a ver la Sabela, contactate con ella, porque estamos necesitados de esto que también vivimos acá en Capilla, que es el grupo, eh, las meditaciones, la, esto de la común unión, ¿no? Estar en, todos en familia. Y también eh, encontrar el amor qué es lo que, hola Sergio, qué es lo que me han pedido a mí, que hablara bien clarito y, y fue impresionante cómo eh, se me marcó bien claro esto de difundir el amor, eh, y yo decía, ay pero qué cursi, no sé, yo me había preparado en biodecodificación, estaba haciendo la... Este, todo lo que sea, la creo que era como una maestría y bueno, todo el envío de codificación decía, no, para mí no, bien clarito, vos tenés que hablar del amor, eh, tenés que, que difundir, y yo decía, qué raro, y cuando fueron las señales tan claras y el camino que era por acá era por acá, comencé con la, con la difusión de las almas gemelas. Le pedí señales muy claras a la hermandad de aquí, de Erx. Yo le pedí señales muy claras para, para ver cómo yo me comunicaba y qué es lo que dice. Y lo primero que me dijeron, pues yo le decía, ay, qué cursi. Eh, encima que ya estamos vinculados a la intraterrena a los intraterrenos, a los extraterrestres, los ovnis. O sea, ya <ríe> era como sería completito. <ríe> qué bueno. Yo decía, si ya estamos vinculados... Claro, ya sé, era como completarla. Y, y, y bueno, cuando esta conexión que, que, que uno va, va teniendo aquí en Erx es tan fuerte y es tan clara, me dijeron, eh, eh, tu misión es contar eh, la importancia de estar en pareja, la importancia de encontrar el amor, y, que, y yo digo, bueno, pero... Eh, por favor, datos claves, mensaje claro. El primer mensaje es, eh, todos vinimos a amar y a ser amados. Así que se caen esas creencias con las que llegan todos a los talleres, y dicen, bueno, me, me apunto al taller, me anoto al taller, pero yo no he tenido suerte en el amor, eh, no creo que yo, eh, mi alma gemela esté en este planeta, y empiezan con todo eso, y uno va derribando lo que, el mensaje que fue muy claro, o sea, el, todos vinimos a amar y a ser amados. Y que eh, el encuentro con un alma gemela no es por un proceso mágico del destino, o porque uno tiene esa fantasía de que nos va a tocar la puerta, ¿no? Es que el amor nos va a tocar la puerta. Eh, pero no, eh, uno tiene que salir al encuentro de esa alma que también nos está esperando, que también nos está buscando. Y es como que, así como uno dice, se propone eh, ir hacia una nueva profesión, eh, un viaje, uno se tiene que proponer eh, realmente ir al encuentro de esa alma. Y, y bueno, hasta ahora se han producido historias bellísimas de encuentros, eh, de, de uniones, historias bellísimas, a raíz de que dije, bueno, pero díganme cómo lo hago, porque yo no era de, de, de, de salir a hablar, era muy perfil bajo, y me dicen, tenés que comenzar a darlo a través de talleres, y bueno, me, me fui animando y, y a salir del armario también. Claro, claro Sí, sí, salir del armario Pero con mucha ayuda de eh, Fueron tan bonitos y tan claros los mensajes Primero mi propia historia personal Que, que a mí me unieron Y sé que, que me trajeron eh, Para cumplir misión aquí Y, y entonces entendí lo que mi vida cambió al estar en, con mi compañero y lo que la vida de, de, de mi compañero cambió al estar yo, y es mucho más fuerte. Eh, es algo que, que, que... Lo primer mensaje que me dijeron también es que necesitamos que todo se una porque se eleva la frecuencia planetaria. El estar en amor, el estar en unión, se eleva la frecuencia planetaria. Y a la vez eh, necesitamos, dice, que se pongan al servicio, al servicio eh, de, de todo lo que sea esta, este plan de ascensión, que está muy relacionado aquí a ERS, ¿no? a la cientra terrestre. Y, y en eso estamos. Bueno, me encanta porque no ha hecho falta ni presentación, ya nos has hecho a todos. Gracias. <risa> Ya es que cuando, cuando hablas ya estás cumpliendo tu misión porque no solo lo que dices, sino cómo lo transmites, no solo en tus palabras, sino todo tu campo, no toda esa energía de, de amor que, que nos haces vibrar a los que estamos contigo. Estoy segura que todos los que lo están escuchando ahora lo, lo están sintiendo, pero bueno, ahora que ya hemos dado así un ratito de de empezar y que bueno, y que has hecho esta introducción magnífica que nos tiene ya <risa> pulsando, pero bueno, sí que me gustaría un poquito, bueno, así brevemente, que tampoco me gusta poner etiquetas, pero sí presentarte para bueno, pues los compañeros que lo vean. Que Perfecto, lo ¿sí? eh, Aquí tenemos a, a Marín de Reta, aunque su perfil no es Marín de Reina, luego, la, luego al final lo recordamos para quien la quiera seguir. Eh, que está en Capilla del Monte, es pues bastante conocido, pero para quien no lo conozca está en la provincia de Córdoba, ¿verdad? En Argentina, una zona mágica con muchas fuerzas telúricas, muy conocida por ¿no? la ciudad pintaterrena de, de Erx, que luego ya nos contarás también un poquito de, de ese trabajo. Y bueno, pues viene haciendo una labor terapéutica muy, muy bonita, aparte de, bueno, de hacer su misión ¿no? con su pareja eh, acompañando a las personas ¿no? en estos encuentros de ex, maravilloso, o sea, tú también tuviste tu, tu encuentro para hacer tu misión, ¿no? Y ahora acompañas a otras personas, ¿verdad? Al encuentro de, esa, de ese amor, ¿sí? Y si tiene que ser de un alma gemela, pues también lo que tenga que ser, ¿no? Porque al final no es lo que, claro. sea, sino lo que tenga que ser. Y cuando uno siente un llamado, pues eh, que te ayuden en ese camino, ¿no? Porque el camino de las almas gemelas no es tan bonito como nos lo pintan muchas veces. Y como tú dices, no es algo mágico que te den porque te porque sí, sino que es algo que, que bueno, que te viene por misión y que hay un trabajo previo eh, importante. entonces eh, Pero lo que más me gusta, es eh, porque coincido totalmente, es eso de venimos para amar y ser amados, ¿no? Y al final, pues, parece así muy loco. Digo, yo tengo que hablar del amor o tengo que hablar de la importancia de la pareja, pero es, es así, ¿no? Yo sí algo recuerdo de... Eh, de lo que más me marcó, por ejemplo, de Avalon. Eh, ¿no? a cada uno le marca un sitio, ¿no? En tu caso fue Capilla del Monte, en mi caso es Avalon. Eh, es eso, ¿no? Saber que el plan original nunca fue que sufriéramos, ¿no? Que al final pues nos perdimos un poco por el camino en esta dualidad, pero estamos a tiempo de reencontrarnos, ¿verdad? De volver a ir hacia esa línea más elevada, de mayor vibración, donde... Siempre la respuesta es el amor, ¿no? Incluso hasta detrás de aquella situación que parezca más descabellada, ¿no? Entonces, eh, me parece un, un comienzo maravilloso y cada vez somos más, ¿verdad? Los que tenemos que salir a hablar de estas cosas porque no es lo mismo que tú hagas un post en, una, en un Facebook, o un blog, no. La palabra tiene, tiene una fuerza diferente, ¿no? Y que vean que personas, bueno, normales, ¿no? Pues que salimos, ¿no? A hablar de, de estas cosas, ¿no? Y, y que se van encendiendo Llamitas por aquí, por allá Y, y bueno, es maravilloso Sí, sí, sí es eh, Nosotros que, que Uno duda Porque dice, Dios mío si Yo les decía, a ver hermanos Qué claro, imagínense Tengo que salir a, a decir hay que encontrar el amor, todo lo que ellos me estaban diciendo, todos vinimos a amar y ser amados, yo decía, es fuerte el mensaje, en plena pandemia, eh, donde real, el, los temas eran otros, y, y fue impresionante, porque yo les pedía señales muy claras de que, de que si estaba haciendo lo bien, y, y las señales eran claras porque cada vez más gente se apuntaba a los talleres, incluso hay días que, eh, en mes, hay meses que me planeo hacer, digo no voy a hacer solamente dos Y, y me van preguntando, me van preguntando Entonces estoy haciendo casi todos los fines de semana Porque realmente es un taller que todas las almas se las van recomendando a otro Porque claro, en realidad es como que no hay muchos secretos Son siete pasos que yo los armé desde mi, desde mi, mi experiencia y lo que yo fui transitando aquí en ERC, y eh, veo que, que es tan importante encontrar el amor. De hecho, nosotras dos estamos sentadas porque un hombre y una mujer se amaron. Es el principio de todo, y no lo hemos puesto en un lugar de importancia. Eh, realmente estamos acá por la unión de un hombre y una mujer. Y, y uno lo como que, en, en toda esta nueva era, lo importante era el desarrollo de la profesión, el desarrollo, bueno, de qué uno va a vivir, y eh, por lo menos en, acá en Argentina era bueno ya ir casándose más adelante, o, o pateando el tema de la vida, ¿no? Pateándolo, pateándolo, y ahí ves por qué entran esas depresiones, donde uno ya tiene todo en la vida está bien eh, eh, con su profesión, el camino que eligió, y se siente con ese vacío, ese vacío tan grande en el alma, y que tiene que ver con esto, de que a partir del amor florece muchísimo más todo lo demás, ¿no? a partir de, de este amor bueno, este amor sano, eh, el, el amor propio Porque también me fueron explicando Que en función de nuestro amor Es la pareja que tenemos En función Que nuestro amor propio es el reflejo De, de nuestra pareja Y entonces bueno Se armó este, Esta forma de encuentro-taller Para ir ayudando Y contando Cómo es que uno se conecta Con un otro Y bueno eh, han, han tenido experiencias muy lindas, o sea, eh, yo en lo personal eh, me emociono mucho cuando pasado un mes o dos meses o, o cualquier tiempo, no importa, te escriben y te dicen, bueno, hice las tareas, conecté acá, conocí a alguien, eh, porque tiene que ver con los anhelos del alma, todo eso que uno tiene pendiente, porque uno al alma la deja no le da importancia, la deja de lado y, y bueno, cuando uno escucha y encuentra su propia alma, conecta con ese género, que también nos está esperando. dado una clave muy importante, ¿no? Eh, hice las tareas, esa me gusta. <risa> hay gente que, ah no, yo voy allí, yo recibo el taller y ya por arte de magia, ¿no? Eh, y más por lo que tú decías, que todo empieza por el amor propio, todos dependiendo de lo que parta cada uno, pues eh, habrá un trabajo mayor o, bueno, no de mayor zona, pero bueno, un trabajo diferente o otro, ¿no? por así decirlo, ¿no? Entonces al final es hacerse cargo, ¿no? Me imagino también. Sí, es pasar eh, de la, de, del papel de víctima a protagonista. Eh, eso es fundamental. Eh, para, para mí en mi vida eh, fue fundamental porque el papel de víctima le queda re como al ego. Entonces, que si el ego quiere el drama, quiere la novela, eh, y uno siempre está ahí, ¿no? No me eligieron, no me quisieron, mira lo que me hizo. Y cuando uno empieza realmente ese camino profundo, interior, ese camino del autoconocimiento, de la introspección, se das cuenta que no, que el afuera era un reflejo de lo que el amor que uno se tenía Y empezás a hacer un trabajo, un trabajo muy interno Y desde ese amor propio y de eso decir yo voy a ser el protagonista de, de, de la historia De la historia de amor y de, Y se caen muchas creencias, ¿no? Creencias que, que en el amor uno tiene que sufrir, como decías, ¿estás? Si bien, una vez que nos encontramos con el alma gemela, se nos piden <ríe> muchísima evolución, cambio, transformación. Este, porque bueno, yo algo que, que, que, que, que cuento, que lo hago que, que lo aprendamos, porque no está ahí tan fácil. El vínculo con un hijo eh, es un amor incondicional. Con los padres también es un amor que es, que ya está. Pero eh, con los amigos, viste que uno de los amigos los ama tal y como son. Pero bueno, eh, con la pareja, nosotros siempre es como que tenemos mucha fantasía, mucha ilusión de que cambie. Siempre te dicen, bueno, ya va a cambiar, <risa> <Lo> que <risa> quieres cambiarlo. Y. Y bueno, hay que ir aceptando que es un gemelo, que es una persona que nos va a reflejar todo lo que nosotros tenemos que ponernos en labor, lo que tenemos que resolver. Por eso, como vos adelantabas un poquito, no es un camino eh, tan Disney, ¿no? Tan, no es tanta tan novela, ¿no? Es un arremangarse y ponerse eh, para, para después disfrutar, ¿no? Claro. Ponerse a, a evolucionar, a, a trascender, por eso es tan bonito, es bonito, sí. pero... Pero no quita, no. que hacer cositas, claro. Sí, además es importante ¿no? lo que dices de, de que es un camino de transformación, de evolución, de quitarse esas caretas, esas falsas ilusiones, ¿no? Y al final descubrir lo que es amor de realmente, ¿no? Que eso es lo que no hemos visto, ¿no? Lo que no conocemos, no tenemos esos referentes, ¿no? Entonces, pero bueno, hablando de creencias, eh, tú, en tus palabras, para ti, ¿qué es un, qué es un alma gemela? Cuéntame, un <ríe> Para mí, un alma gemela es, es una persona que, es otra alma que vino desde nuestro mismo lugar de origen a cumplir la misma misión que la nuestra. La misma. Y eh, en esa unión. Es como que la, la, la misma misión que, las, que estas almas tenemos, al unirnos, se potencia. Y se llega a vivir lo que es el cielo en la tierra. Porque es la confianza eh, en el otro. Una confianza total, una confianza plena. Eh, algo de que eh, uno se con un alma gemela siente que no importa lo que pase, todo va a estar bien. Se, todo se transita de una forma diferente. ¿no? Con, con para mí, un alma gemela es eso: alguien que tiene la misma misión que nosotros, que viene desde nuestra misma familia eh, de origen y que ya habíamos pasado eh, reunirnos para poder cumplir la misma misión o acompañar ¿no? en esta misma misión. Yo me imagino que, no sé si, bueno, te habrás encontrado con casos a veces de personas que sí se encuentran con esa alma, pero que no es el momento, ¿no? Y a lo mejor eh, años más tarde se puede dar esa relación, ¿no? Me imagino que te habrás encontrado. Vos sabés que en los canteres veo mucho que fueron novios a los 20 y se están encontrando ahora a los 50, Mira. ya con el primer divorcio. Mira. ¿Por qué? Porque nuestra primer pareja O nuestros primeros matrimonios Son las lecciones no aprendidas del inconsciente Todo lo que nosotros no aprendimos Lo aprendemos con esa primer pareja Entonces como sería como cuando ya uno termina Y está de vuelta, ¿no? Ya, ya fuiste papá, ya tuviste los hijos Ya consolidaste tu profesión Otra cosa que me he dado cuenta eh, en los talleres es que si eran abogadas ahora son terapeutas de flores de baño <ríe> entonces como que ya cambiaron o si era contadora ahora tiene un centro holístico y eh, ¿no? entonces es como que cuando uno ya da la vuelta a la misión del mundana está la, la misión terrestre y ya entra con la misión cósmica, eh, es como que ahí nos regalan, porque nosotros hemos hecho esos cambios. Yeah. Y se producen los encuentros en esos cambios que uno da eh, como siguiendo el alma ¿no? Esos cambios de vida, y he visto que allí es donde se encuentra. Yeah, Cuando te escriben y Sí, sí, que se encuentran, pero porque dieron estos cambios, porque una de las cosas que, que ayuda y que enseña en el taller es empezar a comunicarse con nuestra propia alma. ¿Cómo se manifiesta mi alma? Es una de las tareas. ¿Cómo es que mi alma se expresa? Y ahí todos quedamos como diciendo, bueno, la verdad no sé. Entonces digo, bueno, ¿cómo vamos a conectar con otra alma si no estamos conectando con la nuestra? Y ahí se produce esa esta revolución que da esos cambios que luego nos llevan al, al, al encuentro con esa persona. Claro. Bueno, yo no sé, te habrán contado miles de historias, ¿no? Pero yo en mi caso, son reconocimientos o a, bueno, es recordar la historia se me ponen los pelos porque <risa> fue, fue dando una sesión de Reiki. <risa> En cuanto acerqué mis manos a Laura, empecé a sentir un amor y digo, ¿pero qué está pasando aquí? <ríe> o sea, mi, mi ser lo reconoció, esa, mi, o sea, la energía lo reconoció, ¿no? Era esa sensación de, de tantas y tantas vidas, ¿no? De, que yo después, claro, no me lo quitaba de la cabeza. Yo decía, yo me estoy volviendo loca, ¿qué está pasando aquí? <ríe> y claro, yo estaba en un, un proceso parecido, ¿no? Y al final cuando lo hablas dices, pues no, no estamos locos, es real, ¿no? Y, y es como, guau, wow, ¿no? Pero claro, no apareció cuando tenía 18 años, me casé y tuve hijos, no, tuve mi vida primero y, y efectivamente ya había dejado el mundo de la comunicación y ya estaba en el mundo de la energía. Y bueno, hizo un, cam un camino de transformación personal eh, importante, ¿no? Y nuestros caminos eh, están Ay, igual. Muy ligados también, ¿no? Entonces, eh, es... Eh... Lo que pasa... Con esa unión que vos contás, es que es las, cuando se produce un encuentro con el alma gemela, se funden los chakras, se funden los auras, se funden los corazones. Entonces, es algo que, que de una certeza absoluta. Más allá que después te puedan acomodar, ¿no? Claro. Tiene que acomodar el lugar que te vive, porque seguramente no vivían en los mismos. O sea, hay que acomodar todo. El Sí, sí, Dios, pero es capacidad. algo vida. Total, claro, en un mes todo, en medio, todo. todo. Bueno, es así porque es algo fuertísimo, sí, arrastra. Por eso cuando me iba a ir, ¿cómo lo voy a reconocer? Le digo, "No te preocupes porque te vas a dar cuenta." Y vos sabés que eh, Julio Cortázar lo dijo, lo describió bien dice, como un rayo que te extraquea y que te deja atravesado, ¿no? Porque es así. Eh, es algo que lo sienten los dos y que quedan ahí pensando. Porque eh, ahora cuando me encanta, porque me llegan las confesiones, ¿no? Y me dice, ¿vos sabés que el otro día me confesó que a él también le pasa lo mismo? Y claro, o sea, ha sido en lo, los flash, ¿no? Y. Y esa parte es muy bonita, acompañar, por eso estoy tan maravillada, porque realmente uno va acompañando estas historias de amor. Eh, otra de las tareas, por ejemplo, que doy en el taller, es eh, eh, anotar qué es eso que uno tiene pendiente, qué es lo que uno tiene de anhelo del alma pendiente. Y una de las chicas que tomó el taller tenía pendiente aprender tango, a bailar tango. Entonces me acordé cuando vos contaste Cuando comenzaste a hacer el reiki ¿no? Que dijiste, ¿qué está pasando acá? Bueno, ella se anotó en, la, en la, una academia de tango Y eh, fascinada porque era algo pendiente Ella no sabía por qué Pero dice, bueno, ya que estoy Si lo tengo pendiente hace tanto tiempo Me lo regalo y lo hago A los dos meses llega un, un caballero que la saca a bailar y que dice que apenas que la tomó de la cintura sintió esto que vos estás contando, ¿no? esto si, que está pasando? Después no se separaron más, ¿no? Ya nos van a venir a visitar acá a Capilla del Monte. <ríe> Acá están pidiendo que cuentes tu historia, ¿sabe? Dale, contanos, por favor. Ay, claro. Es tan lindo hablar de amor. Pues antes es <ríe> el momento de, del, de, del contacto. Bueno, a ver, imagínate, yo tenía mi vida hecha en otra ciudad, con otra familia, todo. Y claro, pues eh, al principio yo no decía nada, pero yo dije yo no puedo seguir con mi pareja si, si estoy pensando en otra persona, aunque sea una fantasía, ¿no? Entonces, claro, rompí mi relación, eh, acababa de, de hacerme autónoma, o sea, que llevaba, era mi primer mes de, de empresaria, ah, ahí me vine con la, con la maleta puesta y, claro, el otro en cuanto se enteró que yo estaba, que yo estaba libre, ya vino a confesarse, claro. Y nada, en, como quien dice, en dos días estábamos viviendo juntos hasta hoy, trabajamos juntos, o sea, bueno... Sí, sí, sí, fue también un crecimiento, también, eh, quiero decir, no llegamos ya perfectos, ¿no? Hubo también que crecer cosas, tanto a nivel personal como a nivel profesional, ¿no? Pero, pero bueno, es, es, cuando estás en conciencia no lo ves como un trabajo ni lo ves como un problema, ¿sabes? Lo ves como pues como el día a día, ¿no? Igual que se regan las plantas, ¿no? Eh, lo ves como parte de. Y yo veo cómo era la pareja al principio y cómo somos ahora. Y dentro de un año, me imagino que seremos también de otra forma. Y vamos evolucionando juntos, ¿no? Porque yo al principio, yo cuando me cambié, digamos, de mundo, era todo. Vale, reiki, eh, naturopatía, todo muy cuadriculado, ¿no? Yo soy Tauro, muy terrenal. Tenía sí. del, del mundo de la comunicación. Ay, <ríe> Entonces, claro, todo tenía que meter el dedo en la llaga. Y ahora, pues ya no, Me acuerdo un día que me miró y me dijo: Bueno, Isabela, entonces ahora creemos en unicornios. <risa> <risa> Con tu proceso, y aunque él también está en este mundo, es un poquito más terrenal que yo, porque él toca cuencos, hace masaje. Eh, es, es, y yo trabajo más puro energía, ¿no? Pero es un complemento, porque es energía, vibración, ¿no? Y bueno, y hemos hecho canoas juntos, bueno, cosas, unos viajes preciosos. Así, tipo viaje chamánico Con vibración y cositas así Maravillosas, pero claro Cada vez que yo pegaba un salto, digo A ver cómo le cuento esto, ya, ella se había dado cuenta Ya, <risa> porque al fin, lo, lo pega contigo, es, es imposible No pegarlo, ¿no? Pero claro, a veces Decías tú, ay, ay, ay, ¿dónde me estoy metiendo? <risa> pero sí eh. Ay, pero qué hermoso Me encanta porque uno va eh, con, con tu experiencia eh, uno va, va contando, está tan arraigado esto del sufrimiento, que yo eh, ahora comencé el libro para que, contando las historias de amor, que para, para dar esta esperanza, ¿no? Hay que, hay, que, hay que llevar esta esperanza, porque está muy arraigado esto del sufrimiento y de que no lo van a encontrar. Y no, cuando uno da esos saltos, porque le, para, hay que ser valiente, algo que nos pide el alma gemela es la valentía. En tu caso, decir, bueno, yo estoy sintiendo esto, eh, y esto y esto es lo que tengo que seguir, ¿no? Porque si uno sigue la razón, uno dice, no, bueno, no voy a. Hice Reiki nada más, me pero no. uno Hay algo que. Yo cuando me dicen, ¿cómo lo voy a reconocer? No te preocupes, que me vas a escribir. <ríe> porque es algo que no lo viviste nunca. O sea, es algo de una certeza absoluta, porque se activan todos los otros sentidos. Y para pensar en un alma gemela, no, se, no entra a la mente. Porque cuando la mente juega, es cuando no nos podemos llegar a unir. Cuando interviene la mente y no el alma, por eso yo los empiezo como a entrenar y a decir, no, es acuérdense, es alma gemela, claro. es un gemelo tuyo, por eso es que vos decís, ya viste que hay un hay momento que ni, ni, no me no, no hace falta contarle porque la persona ya te lee, claro. eh, tu gemelo ya te lee, ya sabe cómo va a ser el día de hoy, cómo te levantaste, cómo te tiene que asistir, eh, entonces yo por eso les digo, hagan las tareas, estén en fe, continúen, porque después van a vivir lo que se llama el cielo en la tierra. Realmente uno baja el cielo en la tierra. Porque a veces, yo cuando era más, escuchaba a mis tías que decían, ¡Ay, ella tuvo suerte! <ríe> o son, te hablaban de alguna, ¡tuvo suerte! O sea, no, en realidad uno baja el cielo a la tierra y empieza con algo que a mí me gusta y, y contarlo, que fue mi propia experiencia. Yo primero me puse de novio conmigo. Y me puse de novio con la vida. Entonces, eh, ¡Hola, Vale! <ríe> ¡Qué linda todas las, las almas que nos están acompañando! Sí. Este, yo me puse de novio con la vida. Y ahí no hay... Y vuelta, porque tirada en el piso, sufriendo, triste, eh, no va, no va a venir. No va, a, es como que no va a venir a rescatarnos. <ríe> no, no, entonces ponernos de novio con la vida eh, nos abre al amor. O sea, ponerse de novio cuidarse, mimarse, al, al, estar alegre, eh, yo me acuerdo que me preguntaban, ¿a dónde te vas vestir así? A ningún lado, decía yo, como que había cambiado toda esa frecuencia, ¿no? De, de, de, de, de, de cuidado, ¿eh? esa, hay otra tarea que es amor propio y autocuidado, cuidarnos mucho, nutrirnos, y, y la verdad que va por ahí, ¿no? Y yo les decía, no se preocupen porque cuando se reconozcan es algo muy fuerte y no van a tener duda Es algo que nunca vivieron antes. Eh, también hay casos de amigos, amigos de toda la vida que después de saltos cuánticos se reencuentran y se reconocen de otras vidas. ¿no? Hay historias preciosas, la verdad que también tiene mucho que ver con los lugares Abela. Personas que tienen pendiente Ir y conocer a tal lugar Cuando lo visitan Encuentran a la persona Que también tenía pendiente Ir a visitar ese lugar Hay mucho Pero eso de ponernos en movimiento Me encanta A un montón con la excusa Para hacerse un viaje Es que sentí la llamada Igual está allí mi amor bueno, va a ser maravilloso cuando tengas ese libro y poder conocer todas esas historias porque, bueno, a mí me gustó viendo un poquito pues, pues, tu, ¿no? pues tu tu bagaje me veo reconocida, ¿no? También en algunas fases, yo también trabajé mucho pues con el rito del útero, ¿no? Porque hay veces que hay que empezar quizás por algo antes, ¿no? O sea, limpiando otras cosas, hay gente que, que ya se ha trabajado mucho y ya es el momento, ¿no? Eh, pero desde luego, todo esta, este trabajo que estás haciendo, bueno, está claro que es una misión eh, que encajas a la, a la perfección, pero realmente que la gente sepa que es real, que se puede lograr. Porque yo realmente, eh, claro, ahora escuchándote, pues empiezas a mirar un poco hacia atrás y te das cuenta que, claro, llega un momento en que uno se conforma y se cree que lo que está viviendo es amor. Bueno, amor es, pero... Pero no es amor así, con en mayúsculas, con, con, con, con luces de neón, ¿no? Y, y llega un momento en que uno se rinde y piensa que ya está, que tener un compañero de vida, que eso es el amor, ¿no? Que no hay mucho más. Entonces, no podemos conformarnos con menos que la magia, creo yo. Tal cual, es, es, realmente, es, es realmente magia. Eh, por eso yo les decía que, que se animen. Que, eh, que si no se sienten bien en una relación donde están Esa no es Que la magia existe ¿Por qué? Porque nos van a unir para, para cumplir En tu caso, fíjate, ustedes dos están en misión Y yo les decía Tampoco se asusten No hace falta que uno sea un terapeuta holístico Para encontrar el alma gemela eh, eh, eh, Tengo la historia en el libro Abogados que están ayudando a los, eh, se encontraron en tribunales, están ayudando a los niños eh, sin hogar, eh, no hace falta, es, siempre nos van a unir, porque ya hemos pactado de arriba, eh, estar en, en misión de servicio. Entonces empieza toda esa magia, yo cuento, una, yo digo, lo, lo importante es estar en, en, en pareja, ¿no? Eh, llega Ariel de, de Terrones y me dice Marina hay que hacer el segundo congreso <ríe> yo le digo, olvídate Le digo, plena pandemia No, le digo eh, Nadie va a querer venir Decía, lugar cerrado, plena pandemia Yo le dije Ariel, olvídate Pero Ariel, que tiene tanta experiencia Guerrero de la luz Me dice, ja, a mí me dijeron Que hay que hacerlo y lo voy a hacer a la hora yo ya estaba contactando a los invitados, o sea, creo que es como que, eh, eh, y cuando lo vimos terminado, ¿no? y, y todo lo que produjo, por ejemplo, el último encuentro, que fue maravilloso, estuvo Andrea Bernabé, con Nati Fabiano, todos los terapeutas holísticos, todos trabajadores de la luz, y terminamos todos en una emoción, un llanto y un abrazo, fue tan bello, y, y yo decía, claro, acá está, esto de que de a dos es mucho más fácil, o sea, que de a dos es así. Porque él siguió para adelante, no me escuchó, y me dice, hay que hacerlo igual. Yo cuando le vi esa determinación, dije, no, y si yo estoy a tu lado lo vamos a hacer igual, o sea, que yo cambié el ratito. Y cuando eh, vimos ese abrazo final de todos juntos y... Digo, había que hacerlo, ¿no? Y, y es en la unión de los dos, ¿no? De, de esa fuerza que te da eh, estar con un otro que te acompaña a donde sea. O sea, yo veo que es así, que, que a donde sea. Entonces ves que todo es posible, porque sale desde el amor, ¿no? Ahí, ahí es donde yo muchas veces hablo de un, de un concepto que es la pronoya, ¿no? Siempre hablamos de la paranoia, ¿no? Cuando vemos cosas que, que confabulan <risa> contra ti y la pronoya es cuando empiezan a confabular, pero para tu bien, ¿no? Y dices tú, ¿qué pasa? no? Cuando tú sigues las señales, sigues tu corazón, todo, todo se confabula para que salga y ese evento tenía que salir, ¿no? Entonces empiezas a, a ver que aunque luego fuera haya gente que lo esté pasando mal porque está viviendo la experiencia que que le toca vivir, no significa que tú tengas que estar viviendo esa misma línea, ¿no? Entonces, somos creadores de nuestra realidad. Y entonces, eh, me encanta, vamos a ir todos a, a ir con ese concepto de la, de la pronoya y a, a ir a, a esa sí. línea preciosa y maravillosa. Cuéntenos un poquito, entonces, eh, bueno, haces estos talleres, eh, que tienes uno pronto, además, ¿no? El día 10, creo que recordar. Sí, sí, este sábado tenemos otro taller, hicimos otro el anterior que estuvo bárbaro y ahora este sábado eh, sí. es muy bonito porque bueno, hacemos eh, tareas, la meditación de conexión, sanamos el vínculo con las exparejas, Bien. porque eso también es fundamental, sí. eh, tener el corazón limpio sí. y listo, eh, para eh, la unión con un otro, que no haya, que no haya esto de eh, que, no, que nos vaya a entorpecer lo nuevo, no sino esto de vaciar para llenarlo con lo nuevo, y vaciarlo con amor, con mucho respeto hacia nuestras parejas porque fueron nuestros grandes maestros, eh, nos demostraron nuestra capacidad de amar, eh, ellos nos, nos demostran nuestra capacidad de entrega, nuestra capacidad de amar. Entonces es, es, tiene esa parte de, de sanación con las parejas y luego la conexión con el alma gemela a través de la meditación. Y bueno, después quedan ahí muchas tareas para hacer, eh, pero con mucha alegría y con mucha esperanza que, que ese es el mensaje en este momento. ¿Y ¿Alguna vez te piden también eh, consulta individual? ¿Alguien que necesita algo en eh, relación a ese tema también sí? Sí, sí, también lo hago individual. Eh, y. Ay, un segundo que se ha quedado tildada la pantalla. Para el, eh... Ay, se cortó un poquito, a ver, repite. <risa> Estaba así, ah, ¿También bien. lo hago individual? Eh, ¿También hago sí, tengo... Sí, ah, también hago el taller individual de conexión de almas gemela para el que lo quiere individual. Ese es hermoso, coordinamos día y horario, no hay problema. Perfecto. Bueno, y también me... el año pasado eh, vi que eh, las mujeres estábamos con un tema con la profesión. ¿Será mi señal? Se cortó Basta, un poquito, su... ¿no? Un segundito, no, no, pero espero que se entendió. Sí, sí, se entendió. Perfecto. ¿Ahí me escuchas? Sí, sí, sí. Sí, te escucho. te escucho. Ahí yo te escucho bien, a ver. Sí. sí. Vos me escuchás a mí, ¿sabes? Dijiste que las ah, mujeres... Bueno. Hay un problema con la el pausa. año pasado yo noté que las mujeres teníamos un tema con la profesión. Entonces, eh, eh, implementé... sí. implementaste? Sí, yo te, estoy, te sigo escuchando, ¿eh? Ah, bueno. ¿Alguna vez te ¿Algún momento se quedó tildada la pantalla, como ahora? pero vamos a un segundo y... vamos a continuar ahí estás. acá hay muchísimo viento también pueden ser la, las antenas de capillenses nos obtienen desde el cielo para salir y bueno y de un taller que se llama eh, mujer creadora eh, la mujer creadora de una nueva vida y así que estamos ayudando ahí a, a muchas mujeres a dar ese salto eh, para, eh, para la profesión Para la vida que uno quiere Y bueno, me encanta Me encanta ver las transformaciones eh, Porque como a mí me... Yo salté sola <ríe> Nadie me ayudó Pero <ríe> sí me fui eh, como, como todo, ¿no? De, asistiendo de, de muchas trabajadoras de la luz, por ejemplo, bueno, Ana, eh, Elsa Farru, siempre ahí pendiente yo de lo que ellas decían, pero salté sola. Uh -huh. y, y decía yo, estas mujeres, las, yo las voy a ayudar a saltar como yo salté, ¿no? <risa> y, y se han creado vidas muy lindas, muy lindas, este, me acuerdo una... Es una amiga mexicana que seguro va a ver el vivo después. Que ella es amiga, ¿no? Eh, ella es eh, abogada de la Oficina Anticorrupción en México. Y ella soñaba con un consultorio en la playa. <ríe> eh, un consultorio holístico. Y bueno, ahí ya está ahí por, por ponérselo con la socia y ya dar ese salto. ¡Qué maravilla. Eh, porque bueno... Empezar a darle... que los sueños sí se pueden hacer realidad, de ah, pues saltar, ¿no? Parte no la conocía, ya hablaremos tú y yo porque es un poco... Yo también vengo haciendo un trabajo, es un trabajo parecido desde la red, o sea que seguro que podemos hacer ahí sinergias para... Ay, una... qué lindo! Sí, sí, sí. Para saltar. Claro que, lo que dices tú, hay veces que, por ejemplo, a mí me pasa, imagínate, con las flores de Bach, aunque yo haga la terapia a distancia... Eh, luego pues no sé quién se la va a preparar del otro lado prefiero que se las prepare alguien por ejemplo es un ejemplo tonto no pero alguien que conozca de confianza porque sé que le va a poner todo el mismo que no va a ser alguien que agarra complementos y los mezcla y ya está no sino le abona su intención y todo y eso hace que, que sea más mágico no entonces siempre hay muchas cosas que se pueden hacer y bueno y de hecho también estamos colaborando con otras plataformas también parecidas al trabajo que entonces, eh, bueno, que juntos todos mejor, ¿no? Como lo de la pareja, ¿no? Vamos <risa> eh, tejiendo redes y ayudándonos a todos. Pero bueno, igualmente, si alguien no puede este sábado, que contacte igualmente contigo, si le interesa, porque como estás brindando constantemente, pues igual dentro de un sábado de dos o de tres se forma otro grupo, o sea que maravilloso. Hay que cuéntanos en qué redes te pueden seguir, tanto para, eh, bueno, en esta cuenta, para el tema de, de las cosas que hemos estado hablando y luego para... Si quieren ir a Capilla ¿no? y tener unos guías maravillosos, <risa> la otra cuenta que también, cuéntanos un poquito. Tenemos, ¿Qué encontrar? tenemos ahí eh, la página web, que es eh, airsoficial.com.ar, allí están todas las excursiones, los paseos, eh, luego eh, por, por YouTube ya estamos subiendo todas las, las entrevistas de Er. están los congresos también, se llama Er Oficial. Allí están todos lo, eh, los avistajes ovnis, todas las cosas muy, muy interesantes. <ríe> Toda una mezcla claro. bella, de todo lo bello que pasa acá. Y a mí me pueden encontrar en el Instagram, en Facebook, como Mariné, Mariné Reina, que es la página eh, de Alquimia Femenina, que es lo que, lo que siempre amé hacer. Eh, y ahí me encuentro. Es el es objeto el, el, las... el, es el de, de esa alquimia, efectivamente. Eh, bueno, qué maravilla todo. Bueno, me he quedado con ganas de seguir escuchándote otra hora más. Pero, pero bueno, no sé si te gustaría dar así un, un mensajito final. Bueno, lo que te apetezca. Eh, que a todos nos va a llegar el amor. Eh, que es hermoso el, el camino, ponernos en búsqueda, es precioso porque uno conecta con una con una, encuentra, eh, conecta con la frecuencia del amor, que es como la, darle la esperanza que así como cuando uno tiene la clave de Wi-Fi, nuestro gemelo también tiene la misma clave que la nuestra. Es cuestión de, de ir conectando, ir probando, ¿no? Eh, hasta que uno la, la arma. Y esa clave de Wi-Fi la arma con amor propio, con mucho autocuidado, eh, con estar en, en el alma, que es lo que nosotros tenemos que hacer. Y, y, y contarles que he visto tantas, tantas parejas que se están uniendo y que ahora están felices, bueno, pasando sus procesos de, de unión, ¿no? De esto de, de fusionarse. Pero dejarles ese mensaje que realmente... Eh, todos venimos a amar y a ser amados y que este amor <risa> para todos. Así es. Además tienes ahí esa bueno, esa ayuda ¿no? de, de los hermanos de él que también te están acompañando en, en tu misión. Así que bien los que tengan la suerte de poder ir en presencial, como bien sea online, que ya vemos que la energía y la frecuencia de Mariné nos ha estado llegando y aún se sigue sintiendo por aquí <risa> durante toda esta <risa> Usándonos el, el corazón, eh, espero que muchos se, se abran a, a este camino que empieza, como tú dices, por uno mismo y, y que cada vez se hable más de amor en todas partes y todos... Es <risa> el corazón y se compartan esas historias para que veamos que, que es posible, ¿no? Incluso detrás de las historias más duras puede haber un final feliz, ¿verdad? Sí tal cual, tal cual, eh, y que, que no nos angustiemos, después me decían, no, pero a mí ya se me pasó la edad del amor, y yo le digo, no, está justo, porque todo empieza a partir de los 50, o sea, lo siento para los jóvenes que están, <risa> pero yo le decía que, que no, que es justo el momento, porque uno ya está con, con todo lo vivido, y ya está listo para amar, ¿qué más puede perder? ¿no? Más que amar, Así que ese es el mensaje y, y bueno, sabe, gracias Realmente he compartido contigo el taller de, de Genoma Dragón Me fui de viaje Tienes <risa> sí, unas experiencias maravillosas eh, Qué con, las, con las flores que vi, con la esencia La verdad que eh, estoy muy muy contenta me hizo mucho bien. Vale, no la verdad es que. Bueno, Ajá. seguir tejiendo redes. Claro, ahí vamos Redes de. Activándonos unos a otros. De amor. Sí, sí, sí. Redes de amor y contención. Eso. Así que, gracias, Nada, este, gracias. Ha sido un placer. Y contémosle que vas a estar la semana que viene. Ah, es verdad. Atentos. <risa> ¿Sabe? Va a estar la semana que viene. La van a poder escuchar hablando de Lilith, de la primera mujer, en la serie Encuentro con las Diosas. Así que va a estar súper interesante y súper nutritivo. Así que gracias, Abe. También es un honor para mí que, que vengas a charlar con nosotros y ser parte de la serie. Igual, igual para mí. Así, así que compartiendo gracias. con <ríe> y bueno con quienes nos quieran acompañar. Eh sobre bueno pues todo, todo este camino que estamos ahora del retorno de la, de la diosa, ¿no? Y, y bueno, y a desmontar mitos también en todo este mundo, ¿no? Porque la tenemos como, como la diosa del inframundo, ¿no? Y bueno, hay mucho por ahí que destapar <ríe> y mucho que aprender. Bueno, ahí... ¿qué nos irás a contar? Yo mucho no sé, así que qué lindo. Bueno, mejor, mejor así, eh, así no ya no ya partimos de que ya no tienes mitos. En tu caso ya partimos, partimos de cero. <risa> mejor, mejor. Pero pero sí, de hecho hoy, hoy, hoy tienes eh, luego ¿no? el de Sarti ¿no? Sí. Ahí, pues. sí sí sí, hoy va a estar Sarabasti eh, con Eliana Bernatá. Eli Trema, que es la esposa de Claudio María Domínguez. Así que sí. ahí estamos reunidas eh, con Eli, que es una gran música, así que nos va a estar contando de esta diosa Ay, eh, a las 5 a las de la tarde. horas <ríe> más. <ríe> Perfecto. Ah bueno, pues mira, claro, sí. no te de nada. Así que las veré, encantada porque ya he visto varios de los encuentros eh, de, de diosas que en, en tu IGTV, ¿no? Se pueden ir viendo todos a quien les guste. Sí, sí. Eh, y después luego cuando se cargue el vídeo ponemos debajo tus tus enlaces también, aunque bueno, queda, queda etiquetado, pero bueno, igualmente ponemos los enlaces de la, la web. Y bueno, pues si nos vemos luego otra vez. Eh, Ahí hablando de diosas, eh, encantada de escucharlas. De nuevo, gracias por, por tu tiempo, por tu generosidad, por el amor que, con el que haces tu trabajo, por ayudar a poner luz un poquito en esa temática que, que trae mucha gente de cabeza, que también a veces les hace caer en cosas que son como más de marketing, ¿verdad? Y no vienen desde el amor, ¿no? Y entonces, a poco que uno se fije, es muy fácil darse cuenta cuando alguien, como, ¿no? como es el caso de, de nuestra compañera Mariné, hace un trabajo desde el amor, entonces eh, es un poquito tener un poco de, de centro, de discernimiento para dejarnos acompañar, ¿no? Para que nos quiten el poder o el dinero o, <ríe> o estas cosas que, bueno, y si pasa, pues no pasa nada, fue una experiencia, ¿no? Pero, pero yo creo que poquito a poco ya todos vamos dándonos cuenta donde alguien está haciendo, pues como es tu caso, ¿no? Desde el amor más puro, eh, desde esa misión y que, bueno, que tú lo pasaste, ¿no? Entonces... Ahí siempre se entiende mucho sí. más el proceso, ¿verdad? De los demás para acompañar, ¿no? Sí, eh, sí para mí fue muy importante. Yo siempre tuve fe eh, de que lo iba a encontrar. Siempre tuve una fe como muy, muy ciega. Era una cosa que yo, cada, cada trabajo que hacía en mi evolución personal, yo sabía que estaba más cerca de ese alguien, de ese amor que yo anhelaba. Eh, un día voy a un taller que era eh, cambiar el plan de vida y conectarse con la junta kármica. <ríe> Te cuento cortito. Y eh, se me presenta la Junta Kármica, se me presenta un, un maestro con unas tablas y muy serio, y yo le digo, <ríe> eh, yo no sé qué habré hecho en otras vidas. Digo, si la estoy pasando tan mal en esta ¿Qué estaré pagando? Decía yo <risa> eh, Pero Si hay una posibilidad de cambiar Mi plantilla digo, No me dejen morir sin, ser, sin saber lo que es ser amada Sin saber lo que es Un amor bueno Si me corresponde Y yo Lo abracé Al maestro Maestro serio, muy serio entonces la terapeuta me dice, ¿cómo te fue? Digo, para mí creo que muy mal, porque ni me contestaron. nada. O sea, imagínate, recién empezaba en todo esto, entonces no sabía mucho. Y este cuadro que está acá atrás, es un cuadro que Ariel admiraba mucho, que estaba en, en un restaurante en Capilla, y que el pintor cuando lo pintó sintió, y le canalizaron que, Detrás de este cuadro tenía que pintar otra cosa. Te voy a mostrar ¿Sí pintó. Muy pintó el maestro con el que yo me encontré. ¡Wow! ¡Wow! <risa> Entonces cuando Ari me, me presenta eh, a, a, la, a la esposa del pintor, porque Ariel fue a buscar el cuadro para mostrármelo y el cuadro no estaba, estaba. Bueno, un segundito que, que se tildó. pero Nos hemos quedado impresionados con, con ese esa <ríe> del cuadro. Vale. Eh... <ríe> Los dejaste impactados, que se te quedó tildado. Le eh, diste la vuelta al cuadro, que aparecía el maestro que tú habías visto y. <ríe> Y acá estaba la señal, porque para Ariel este cuadro era muy importante, de verlo todos los días y le pedía al pintor que se lo vendiera. Y él decía, no, no, yo no vendo mis cuadros. Y, y ahí están las señales, ¿no? Las al señales final, al final se lo tuvo que dar. Claro, porque, porque cuando él baja el maestro y yo lo veo, yo le digo, ay Dios mío, si este cuadro es tan importante para vos. ¡Ah! porque apenas me cruzo, Ariel le dice a, a, a la esposa de, del pintor, encontré la mujer del cuadro, se la encontré, pero yo lo, la cuento siempre a la anécdota, porque estar en pareja con Ariel me pedía tanta evolución, tanta muerte del ego, realmente tenía que hacer un trabajo tremendo, y yo no quería. Y, y ahí es cuando el ego te pide irte, ¿no? O sea, irte, y no ponerse en labor. Y uno se va, se lo pierde, ¿no? Cuando yo lo veo al maestro, estaba la señal muy clara de que a mí se me había sido entregado lo que yo había pedido. Así que ese fin de semana que yo me pensaba separar, y bueno, esto ya lo dejo acá. Pero era porque eh, toda esa experiencia que, en la que yo voy ayudando a las parejas es cuando realmente el otro se quiere ir, porque uno se aterra de todo el trabajo que tiene que hacer. Es esa muerte a lo que uno es para ser alguien mejor. Eh, este, sí. Así que bueno, tenemos este cuadro. Yo conozco un no, caso que... eso es lo una pareja que, de, de, parecida que al final decidieron prefirieron seguir sus vidas normales renunciar al amor por no hacer esa, esa, esa ese, ese primer esfuerzo ¿no? de, de tener que acomodar ciertas cosas ¿no? eh, pero de, pues eso, de pareja de, imagínate de, de los 15 años, de no volver a verte en tu vida y de repente un día estás en tu casa tan tranquilamente y venirte esa pareja a la persona, a la, esa cabeza a <risa> Perdón, esa persona a la cabeza y tú, pero ¿por qué me viene? ¿Por qué me viene? Y dices, bueno, voy a buscar en Google a ver si lo encuentro. Está en la otra punta del país y trabaja, no sé dónde llamo al trabajo y resulta que ese día se separa, tiene que irse de la casa donde está a lo mejor su, su hija. Imagínate que es, claro, un momento tan desgarrador y claro, la otra persona lo sintió. Eh, ¿no? eh, claro. Claro. Sí, eh... Lo cual no significa que tuvieran que ser pareja, que a lo mejor no tenían por qué serlo, porque ahí hay, hay a veces eh, también existe solo la parte de la, de la labor, ¿no? Y que puedan haber un amor muy puro sin tener que ser pareja, también hay casos así, ¿no? Pero pero bueno, pues me imagino que, que no fue fácil luego ¿no? este encuentro y, se, y de repente estar sintiendo tanto a otra persona, ¿no? Y... Eh, ser fácil, ¿no? Me, ah, me acabo de, de mezclar historias de diferentes casos porque conozco dos o tres casos que no salieron eh, pero así mezclando por si alguien lo escucha para que no lo reconozca <risa> pero y, claro, y te quedas así, yo me emocionaba ¿no? pues eh, ahora me acuerdo también de otra historia y, y me emocionaba y digo, Dios mío, yo es que lo dejaría todo, o sea, haría lo que fuera no pero entiendo que, que no siempre es fácil o a lo mejor no es el momento, ¿no? y tampoco hay que juzgar, ¿no? pero pero que entiendo no no entiendo el, el proceso a veces sí sí hay que hacer un proceso por eso yo los acompaño y los ayudo claro. eh, porque hay que hacer un proceso de eh, porque si no uno se quiere ir o sea el ego se va a querer ir claro. pero desde el alma si uno se queda eh, eh, después tiene un, eh, el cielo en la tierra realmente uno logra eso de ese amor que te transforma para uno ser la mejor versión. ¿no? Yo ahora no cambio no nada. Si mirar hacia atrás, me imagino que tú tampoco. Aunque hubiese momentos que dices tú, padre, ¿por qué me he metido? ¿no? Pero ahora no cambiaría, no, no cambiaría nada. Y entiendo, entiendo cada, cada paso. ¿no? Pero bueno, sé de personas que, de encuentros así de almas gemelas que han fundido casi las luces del barrio. Eh, de, de lo que es a veces energéticamente, ¿no? Eh, entonces, bueno, pues nada, hay que, hay que tomarlo con calma. Con calma, con calma. Pero, ¿qué? Qué hermoso, la verdad que es, es hermoso. Sí. Y, y, y conectar con las historias del amor y, de, y, del, y del desamor, también tengo un mensajito chiquito y el último. Sí, nada, lo que... eh, no, no, no tengo prisa, ¿eh? yo. Cuando cuando a mí me vienen... Porque sé que la gente no aguanta mucho más de una hora, pero yo por mí, lo que tú quieras. Cuando a mí me vienen des desamoradas y tan mal, porque claro, el otro o la otra no estuvo a la altura, porque se reconocen, pasa todo, yo le digo, hermanos, ¿y qué pasa acá? ¿Cómo, cómo yo ayudo? Y, y, y me vino a la cabeza en ese momento cuando yo pedí, eh, una película de Matt Desmond, eh, donde, donde ellos sí realmente se encuentran. Y ellos como de arriba nos van viendo cuando nosotros pasamos las pruebas, y ese ser no estaba. No, no se animó o no estuvo a la altura o no quiso hacer el trabajo uno sigue como en carrera y de arriba nos ven y nos premian con alguien en, en nuestro nivel de amor en nuestro nivel de evolución de servicio y yo les digo tranquilos déjenlo ir con amor o déjenla ir con mucha lo puedo su alma no, no aguantó tanto trabajo, su ego, no es el momento, así, uh -huh. Porque también he visto un montón de casos donde el premio y el ser que les llega es Y o sea que la esperanza está siempre. Eso es lo bonito, que es que, que no significa que porque dejes pasar un tren no, no vaya a venir otro, ¿no? Simplemente, bueno, pues ese te daba unas oportunidades en ciertas cosas, no pasa nada. No importa. No, no se fuerza a nadie no. Es algo que a lo mejor tú habías pactado, pero que luego al vivirlo decidiste que no, no importa, hay plan B, hay plan B, C, D, hay. Sí. Sí. Sí. Agentes del destino se llama la película. Ay, y sí, ahí van a ver. Aquí se llama, no sé si era gente oculto, pero sé cuál, cuál es, sí, sí, que, que van haciendo poco para que no se encuentren, es buen, Ah, destino oculto se llama en España. Claro. Sí. Ah, bien, bien, bien. Es muy bueno. Es increíble. <risa> Cuando ellos ven que uno se, que uno lo se jugó, y quizás el otro no se anima, mm. tiene miedo, puede, es su decisión. De arriba no nos dejan solos. Eso es lo. De arriba. Viene muy bien recordarnos siempre eso. Que no, que no estamos solos, aunque no lo parezca. No lo estamos. Y he visto por ahí no una amiga que, que hace poco le dije: tienes que hacer la lista de la compra. Tienes que empezar a pedir, ¿no? Y empezó a hacer la lista sí. de la compra y apareció el amor. Y de eso no me olvidé de poner una cosa: que era en, en qué localidad geográfica estaba. Y en su caso... Pues... Y yo, bueno, no importa. El universo, provee de más tarde y más temprano, ahí todo se va a arreglar. ¿Sí? segura Sí, sí, sí. Es así, es así, es así. De arriba nos viene. Pero nunca bajar nosotros y ponernos mal, sino para, para adelante, de novios con la vida, con alegría y con frecuencia elevada, nos premia, nos premia. Así que ese es el mensaje de, de mucha esperanza. Nos, nos quedamos con ese, vinimos a amar y a ser amados, o sea que ser felices aquí en la Tierra, ¿no? como tú dices, a bajar el cielo a la Tierra, somos afortunados de, de por primera vez este experimento de vivir cosas que antes tenías que trascender o estar en otros planos para vivirla y ahora vamos a poder vivirla en carne y hueso. Eh, tenemos que disfrutar también de comer, a lo mejor, no sé, yo que estoy en España, por un ejemplo, una tortilla rica, ¿no? O lo que te guste, una empanada gallega o lo que sea. Eh, no solo es meditar y hacer mi OM y todo eso, sino es vivir la experiencia de la tierra, con todas sus partes, ¿no? La, eh, con los pies en la tierra, con la cabecita conectada, alineada para arriba también, y el corazón bien expandido. <risa> y, y bueno, pues ahí, ahí con ese corazón. Nos vamos despidiendo. Eh, de nuevo, darte las gracias por estar aquí, por compartir, por esa labor sí. tan, tan bonita eh, que haces. Bueno, dice, mi dice, Cecilia, hermosa charla justo para mí. Le ahí, mandamos ahí un corazoncito. Sí. Y, sí, y esperemos que, bueno, seguro que a mucha gente le, le hará clic muchas cosas cuando, cuando te escuchen y se trata de eso. Y si necesitan apoyo, pues qué mejor que estar acompañada por alguien. Sí, acá estamos. Eso es. Acá estamos. Te eh, tu, tu camino y te mando una lluvia de bendiciones, de, de besos gracias. y todo mi cariño. Hermana. Muchas gracias, hermana. Bueno, sueño, sueño con que puedan venir, con que puedan sí, venir. A... Sí, además tuve, tuve hace no sé un año, año y medio. Ya no sé, ya no sé a lo mejor digo año y medio y pasaron dos años, porque ahora como este año fue un poco así como está perdido, pues perdemos cuando noción el tiempo. Pero yo aún no sabía que, que era capilla y de repente me empezó a venir, sí hace dos años, así me empezó a venir me empezó a venir y empecé a ver, de repente organizaban un, un retiro y empecé a ver para ir y todo, pero aquel momento no confluyó porque no... No, me tiene dicho gente, ah, pues yo he volado allí y luego te coges el autobús tal por este precio Y yo miraba en ese momento y eran todos unos precios, digo, esto es imposible Digo, bueno, no es mi momento, pero ahí quedó el rum rum, así que ahora ya sé con quién tengo que ir <risa> Así que solo esperar la, la siguiente llamada, <risa> momento, aparecerá el boleto perfecto para mí Y, y, y ahí me sumaré con, bueno, con ustedes la, ese, ese lugar con qué mejor guía y conexión así sí. es maravilloso pero mientras te mando un abrazo muy grande muy grande de corazón sí. a corazón y ah, me... un placer enorme hablar contigo un abrazo a toda tu red eh, gente hermosa que se siente ahí el amor y, y bueno, nos vemos muy prontito ahí de nuevo <ríe> en estos días. Bueno, no, gracias, estar. gracias por sí. todo. Sí, sí, gracias, gracias, hermano. Y te veo un ratito. <ríe> gracias a ti. <ríe> gracias, nos vemos pronto.